Hola, el día de hoy te voy a enseñar a cómo crear y manejar las capas de ajuste de manera correcta. Hola, ya estamos aquí en el rotenador. Bueno, lo primero que vamos a hacer es irnos al panel de capas. Si no lo tienes habilitado, nos vamos a Ventana, nos vamos a donde dice Capas o le oprimimos F7. Después de esto lo que hacemos es duplicar la capa con Control-J para no trabajar de manera destructiva. Lo primero que te va a enseñar es a cómo crear las capas de ajustes de manera correcta. Para esto nos vamos a imagen y le damos en ajustes. Aquí se puede crear de esta manera, pero esta manera es la incorrecta. ¿Por qué? Lo que hace es trabajar de manera destructiva. La manera correcta es siéndonos al yin-yang y aquí tenemos los efectos, que si queremos revertirlos a futuro o modificarlos podemos hacerlo. Lo siguiente que te va a enseñar es a crear unos efectos bastante utilizados entonces el primero de estos es blanco y negro para esto nos vamos al Jin y le damos en donde dice blanco y negro le damos que solo afecte a la de abajo, con eso solo nos afecta a esta capa y para modificarlo le damos en el signo entonces empieza a modificar por colores de esta manera y ahora lo que hacemos es personalizarlo bueno, el siguiente ajuste que se suma para que sea más profesional este efecto es con brillo y contraste. Le damos que también solo afecte esa capa y empezamos a jugar con los valores. Y el siguiente efecto que se le suma es el de curvas. Entonces, para que sea más profesional, le damos en tonos medios, altas luces y en sombras. Subimos un poquito las sombras para que parezca efecto lavado fotográfico, un poquito las altas luces y bajamos para que no sea... Del todo blanco. Teniendo todas las capas seleccionadas, lo que hacemos es dar Shift y hasta el final. Una vez estén seleccionadas, le damos Control G para crear un grupo y lo renombramos. De esta manera, creamos un efecto blanco y negro de manera muy rápida. El siguiente efecto que les voy a enseñar es el bicolor. Para esto, duplicamos la capa con Control J y en la de arriba le creamos una máscara lo que queramos que se vea en color como la de abajo lo pintamos con el color negro teniéndolo en frontal con el pincel dándole B para irnos al pincel y empezamos a pintar de esta manera entre más detallado quedará un mejor resultado de esta manera creamos el efecto bicolor el siguiente efecto que te voy a enseñar es otro muy sencillo le damos Control J para aplicar la capa es el de invertir entonces, con este nada más, pues invierte los colores y crea efectos bastante psicoélicos. Y finalmente, te voy a enseñar a eh, manipular los colores de manera personalizada. Entonces, nos vamos a tono y saturación. Veamos que solo afecta la de abajo. Y nos vamos color por color. Entonces, afectamos los rojos de esta manera. Por ejemplo, los amarillos de esta manera. Por ejemplo, más hacia los naranjas. Y así con cada uno de los colores, hasta que quede como nos gustaría. Si nos parece que queda muy exagerado el efecto, le podemos bajar la opacidad. Y ver el antes y el después. Bueno, como sé que te ha sido útil este video, te invito a ver otros de mis videos que verás aquí arriba en la recomendación y a suscribirte a este canal.